Gracias, Carolina. Gracias, Francis y a los demás miembros del equipo. <ríe> Mire, pasar de lo sublime a lo ridículo es una cosa terrible. Y yo lo digo porque uno hace su... Hace su, su... Se crea una idea, se crea una imagen alrededor de los acontecimientos y de ciertos personajes. Uno de los hombres más admirados querido y respetado de Latinoamérica durante un periodo, sobre todo en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, fue Daniel Ortega Saavedra. Daniel Ortega, que era la cabeza visible desde el plano político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en esos años, eh, unido al famoso eh, comandante cero, Edén Pastora, fueron quienes, los, los, los, fueron los responsables básicamente de sacar una de las dictaduras más sangrienta y permanente de Latinoamérica que fue la de Somoza en Nicaragua. Anastasio Somoza. Anastasio Somoza de baile. En... Los recuerdo todos esos, esos episodios, nosotros eh, muy pendientes claro. en República Dominicana. Claro. Estando yo un, de hecho, en... una de las salsas más emblemáticas de, de que se llama Siembra, de Rubén Blay, dice al final, Nicaragua sin Somoza, porque sí. todavía en ese tiempo Somoza era, era, era eh, eh, dictador en, en Nicaragua. Pero eh, Daniel Ortega fue el coordinador general, digamos como que el presidente del gobierno de reconstrucción nacional en Nicaragua, cuando gana, el, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo, logra sacar a Somoza del poder y luego, cinco años después, el Frente Sandinista de Liberación Nacional fue derrotado por una coalición opositora de 14 o 15 organizaciones políticas que se unieron para enfrentar el Frente Sandinista de Liberación Nacional porque sus políticas no fueron todo lo que se esperaban Hay que pensar también que había mucha improvisación, sobre todo un, un, un país que salía de una dictadura larga, terrible, eh, poca organización, muchos errores que se pudieron haber cometido producto de la falta quizá de, de, de condiciones, de conocimiento para poder gobernar eh, a, al nivel en que estaba gobernando Daniel Ortega y, el, y, el, y, la, y la Junta de Reconstrucción en Nicaragua. Pero bueno, ¿qué pasó? <coughs> que ese Daniel Ortega ha pasado de ser un héroe latinoamericano a ser un villano latinoamericano. Sí, ha pasado de ahí, de héroe a villano. Y lo ha hecho porque eh, se dio cuenta que la idea era mantener y retener el poder. En el día de ayer, los nicaragüenses volvieron a las urnas en unas elecciones que son o que fueron un sainete, una comedia de mal gusto, en un país que necesita tanta, tanta brillantez para poder hacer echar hacia adelante. Miren, yo fui a Nicaragua, a Managua, y yo en Managua vi una ciudad de casas planas, una ciudad sin mucho desarrollo, se le nota. De hecho, su condición económica es una de las economías más frágiles de América, de Centroamérica sobre todo. Y en definitiva, eh, me, lo único que me pareció, hay una avenida que es la avenida principal de la ciudad que estaba adornada con unos árboles de luces que lo donó Chávez, o sea, lo donó Venezuela. Ni siquiera lo construyeron los nicaragüenses. Pero bueno, el tema es el siguiente. Este señor que hizo en la, en la última elección que tuvo, tiene tres periodos consecutivos y este es el cuarto. En el último hizo nombrar, hizo elegir a su esposa como su vicepresidente y hoy ella repite como su vicepresidente por cinco años más. Me gustaría ver la foto que... Yo... Nicaragua, en Nicaragua, Daniel Ortega durante los primeros periodos de estos cuatro, el primer periodo de estos cuatro, decidió hacerse un dictador. O sea, por eso yo decía ha pasado de lo sublime a lo ridículo, ha pasado de ser un héroe latinoamericano a ser un villano latinoamericano, porque se ha apoderado del poder. No solamente encerró a nueve de sus opositores, incluyendo, incluyendo uno de ellos que tenía que tenía el 41% de preferencia. Estamos hablando de un individuo que era lo que fue, estaba en un, en un pujoncito. O ir a una elección. Exactamente. Era lo que y que va, él lo, lo, lo, lo trancó porque se ha blindado con la milicia, la con el... la policía, se ha blindado con el sistema judicial y eso le ha permitido llevar a la a todo el opositor que tiene alguna importancia, lo ha llevado a lo, lo han metido preso, lo ha llevado a los tribunales, han declarado. Eh, eh, incluso eh, tema de lavado de activos, tema de eh, tra alta traición al Estado, al gobierno, bueno, al Estado, cosas que eh, solamente se ven en las dictaduras. Eh, remitió leyes con relación a la separación entre el poder militar y el civil, es decir, esa división, esa separación entre el poder militar y el civil que es necesaria en la democracia, se revertió, lo que quiere decir que ahora hay militares que no solamente tienen una condición económica bu buena, holgada, sino que además eh, esos eh, militares tienen una posición política importante y nombramientos políticos importantes. No dudo usted que un día de esto nos despertemos con la información de que Daniel Ortega fue derrocado por los militares en Nicaragua no con la finalidad de reivindicar el país, sino con la finalidad de apoderarse de más poder, porque realmente poder tienen. Se alió a un sector de la derecha para dar apariencia de legalidad. Cuatro miembros de su gobierno formaron organizaciones aparte y salieron al ruedo electoral. Por supuesto, hoy en la mañana, a eso de las 6 de la mañana, me enteré que con un 74% él estaba arriba, en el conteo de los votos, por supuesto. Se me parece también a las votaciones que hubieron aquí en un momento. 74%. Si no votaron menos gente y los que votaron fueron porque debían de ir. Gana la, cualquiera a la interna, con ¿tú un se te A la interna, tú te refieres. No, no. Entre el 2018, interna, entre, el 2018 entre el 2018 y el Danilo. 2018 y el 2019, las protestas fueron. Eh, eh, enfrentada por la, por, por la milicia y por la policía de una manera eh, brutal, sangrienta. Y, en definitiva, en definitiva eh, Daniel Ortega es una especie de dictador eh, en, este, en este momento. ¿Cuál es su situación? <clears throat> Ahora, el gobierno nicaragüense está alegando un crecimiento de un... 8% o un 9% para este año, pero eso fue lo mismo que explicó en uno en un momento dado eh, el líder del Partido Fuerza del Pueblo, leonel Fernández, cuando habló del rebote. O sea, es eso mismo, producto de las remesas que han enviado los nicaragüenses, 1.400 millones de dólares, indudablemente que eso aumenta la economía en un momento, pero eso es un momento. No es que la economía se va a mantener así, eso es, por eso es que, que hablan del rebote, por eso es que se, se, se menciona el, tema, el término rebote. Pero miren, lo más terrible, yo le voy a leer una cosita que sale aquí en este, en este diario. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Le voy a leer algo que salió en, el, en este periódico El Espectador. Yo diría que ¿Cómo? vergüenza debe darle sí. a Daniel Ortega, pretender que la gente le compre, y el mundo, y quienes observamos desde lejos, le compre ese entusiasmo del 75% con la totalidad de la oposición presa. Mire, oiga lo que dice, oiga lo que dice AFP. No veo dónde está el heroísmo. En los últimos años, dice la AFP, la experta en temas militares, dice a la AFP, Elvira Cuadra, que está en el exilio porque todo el que opina contrario al gobierno o está preso o está fuera de Nicaragua. Eh, el aparato militar se ha plegado políticamente a Ortega y esa alianza también económica será crucial para su modelo de gobernabilidad a partir del 2022. Es decir, un modelo de gobernabilidad entre civiles y militares, un, un cruce entre Maco y Cacata. Los militares son dueños de supermercados, oigan esto, supermercados. Tiendas. Tienen un hospital privado y ferreterías. Su brazo financiero, el Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Oiga eso. O sea, una institución pública del entramado. Estado. Sí, es un entramado económico económico y, y, y, político. y político con la finalidad eh, de mantener el poder. Y según una investigación de la revista Confidencial, tiene invertido en bonos en Estados Unidos al menos 35% de sus fondos, que estimó en unos 100 millones de dólares. Señores, yo decía al principio de mi comentario, este señor. O ¿Trabajo por coyuntura? ¿Eh? De tra ¿Eh? ¿Producto del trabajo o de coyuntura? No, no, no. ¿Qué trabajo? ¿De coyunturas políticas y beneficio a los militares y esas cosa? Y me imagino que. Está bailando también el presidente y la vicepresidenta en eso, me imagino yo. Entonces, por eso yo decía al principio, Daniel Ortega pasa de lo sublime a lo ridículo. ¿Te ve? O sea, de, derrocar a uno de los dictadores más sangrientos de Latinoamérica a ser uno de los dictadores más corruptos de Latinoamérica, lamentablemente. Es triste ver una carrera política que se va a la basura de esa manera. Muchísimas gracias, gracias a amado usted. José Rojo.